Bueno, ¿qué? ¿Cómo que ha mi Instagram? Es súper estresante el ser taqueado o que al menos intenten hacerlo. Una de cada cuatro personas ha tenido acceso a tus datos privados sin tu consentimiento. Y cuando intenté entrar yo, ya habían cambiado la contraseña, así que ya no podía ingresar. En serio es horrible y súper frustrante, amigos. Te sientes vulnerable y acosado y en serio no se lo deseo a nadie una alianza con Kaspersky Cybersecurity. Digamos que son algo así como la burbuja que protege y hace invisible a Wakanda para que nadie pueda atacarlo. 50% de descuento en el producto de ciberseguridad mejor valorado de Kaspersky Cybersecurity. Solo den clic en el enlace que está en la descripción de este video.